Hola amigos, hay juegos que son una auténtica locura, que no te puedes ni imaginar que existen y que son impresionantes, pero también psicodélicos, pero sobre todo que enganchan. El juego que presentamos hoy me lo recomendó un suscriptor y es una pasada, pero la verdad es que hay que analizarlo por partes, así que te recomiendo que sigas viendo el vídeo hasta el final. Y verás qué bueno es el puñetero juego Además, después de la descripción del juego Pondré una partida entera, pero que no me la he pasado Así que no te lo pierdas Por eso, ahora, en ya no juego más Analizamos Cruelty Squad El objetivo del juego es Pues no lo sé exactamente, no lo tengo claro Pero bueno, puedo decir que es un shooter en primera persona y que hay que avanzar aniquilando a los enemigos y evitando matar a los inocentes. Pero es algo raro. Eres una especie de soldado como un cadáver viviente montado por partes. Pero bueno, vamos al grano. El juego empieza con una intro muy rara. En donde te ordenan o te explican la misión. Y eso te hace comprender que no estás hasta un juego típico. Qué bien. Así que punto a favor número uno en el menú del juego puedes elegir la misión que quieres y también ver las opciones que te ofrecerá conforme avanzas al principio solo hay una misión y una práctica pero lo más impactante es que hay un icono que te lleva a un mercado negro de órganos sí de órganos porque del juego puedes destrozar los cadáveres que van matando y vender las partes de los cuerpos sí, cabeza, riñones piernas menos el pepino, el sable o como lo llame, ese sí que nos sale, pero es alucinante. Punto a favor número 2. Al principio, y para calentar motores, disponemos de una zona de prácticas. En ella nos encontramos en las instalaciones de nuestra empresa y podemos practicar disparando a objetos fijos, nos va mostrando conforme nos movemos qué podemos hacer con nuestro soldado, como agacharnos, o afinar la puntería o desmembrar cadáveres para coger partes de los cuerpos y aprender a manejar el soldado. Ahí nos damos cuenta que estamos ante un juego muy complicado, pero es muy interesante el poder practicar, porque jugar sin saber nada es una puta locura. Por lo tanto, punto a favor número 3. Bueno, vamos al juego. Empezamos en una ciudad muy extraña Y hay varios sitios por donde moverse Hay varias puertas Por lo que las opciones de jugar la partida es variada No hay solo un camino para acabar la misión Podemos acceder por la puerta que da acceso al complejo que has de terminar O bien por las escaleras que hay en la pared Que puedes usar para entrar por sorpresa Por la parte superior del complejo Por lo tanto... Otro punto a favor, el número 4 Esto hace que el juego sea más interesante y no sea un juego lineal Al principio contamos con dos armas Pero ojo, tienen muy pocas balas Y si se gasta el arma, solo puedes cambiarla por la de los enemigos abatidos Tirándola y cogiendo la de un enemigo muerto Y así no te faltarán armas ni balas También puedes dar patadas y romper puertas o golpear a enemigos, pero es súper difícil y no lo recomiendo ya que a veces te salen objetos que tienen gases que se desprenden y te envenenan y mueres. Y además, es muy complicado pegar patadas o tirar objetos mientras te masacran a tiros. Lo bueno es que existen máquinas de bebidas y comida repartidas por el mapa, pero tienes que tener dinero para comprar, ahí recargarás tu energía. Si te dejan los enemigos y contando que lleves algo de calderilla y dinero fresco en el bolsillo. Aparte de los guardianes enemigos que están quietos en un principio, pero que si te detectan empiezan a buscarte y a dispararte, lo que dificulta el que te los cargues como un francotirador, porque cuando están quietos les puedes pegar un tiro en la cabeza, pero como empiecen a moverse ya lo tienes más difícil. También hay unos perros horribles y feísimos, que parecen modificados genéticamente, y van a por ti, como un tiro. ¡Ojo con ellos. Puedes gastar un cargador solo para un perro, y ya te ves vendido, pero es alucinante. La cuestión es que el mapa es enrevesado. Hay escaleras de pared, escaleras normales, por lo tanto, diversos niveles de altura, lo que complica aún más el juego, pero lo hace muy divertido, dentro de su dificultad. Por lo tanto, otro punto a favor Número 5 En ocasiones En el mapeado y en ciertas habitaciones Pueden aparecer objetos en las mesas Como dinero u otras cosas que no he averiguado su uso Porque repito, el juego es una bendita locura psicodélica Como hemos dicho, tu soldado puede moverse, saltar, agacharse, pegar patadas Coger objetos y lanzarlos Y una cosa curiosa te puedes asomar por la esquina inclinándote un poquito, pero la puntería de tu arma se vuelve más inestable y es más complicado, se mueve. Porque hay que decir que para matar rápidamente has de disparar a los soldados a la cabeza, si no, los cabreas. Y si te detectan, lo que dijimos antes, al igual que los perros, puedes perder un cargador entero para matar a un solo soldado y verte sin armas. Y te acribillan si hay otro enemigo cerca, lo cual es habitual. Hablando de acribillar, una cosa que me ha llamado la atención es que cuando pierdes la energía no mueres directamente, sino que una bomba que llevas en el cerebro se activa y te revienta los sesos. Ahí sí mueres. Impresionante. Otro puntito más y ya van seguidos. Bueno, el tema es que en el juego lo que más me ha gustado es que no puedes. Repito, no puedes avanzar como los chutes normales, disparando y avanzando y, y, y haciendo lo que quieras. Tienes que ir poco a poco, si no te hacen papilla para bebés. Por lo tanto, hay que usar estrategias y ir avanzando poco a poco. Como es habitual en el canal, vamos a valorar el juego y decir algo malo de él. Vamos a ir. Los gráficos son noventeros o de juegos de principios de los 2000 como Redneck Rampage o Duke Nuke 3D, pero el aire psicodélico que tiene lo hace subir de nivel. Aunque los escenarios a veces son confusos, y aunque dispones de un zoom que puedes ver más de cerca, aún así a veces no diferencias bien los enemigos de los inocentes. Eso es un punto en contra, el número uno. Además, el juego es súper complicado, y cuando mueres, a empezar de cero otra vez. Eso es un punto en contra viendo lo difícil que es el puto juego. Aunque, como no es muy largo el nivel, te puedes acostumbrar y te engancha. Vaya que se engancha. La musiquilla durante juegas es inmersiva. Te hace meterte en el juego como si estuvieras allí. Eso no lo valoro, es así. Me gusta, pero ya está. No hay punto ni a favor ni en contra. Pero, como no he podido llegar muy lejos, no lo puedo valorar bien del todo. Pero por ahora se queda con un 6 a 2. Por lo tanto, victoria. En este caso no puedo decir yo ya no juego más porque porque lo voy a seguir jugando. Y si me comentáis cosas que no conozco, pues puedo hacer otro vídeo en niveles más avanzados si consigo llegar. Pero si tú lo has jugado y sabes algo que no he visto, lo puedes indicar en el apartado de comentarios para que los lo demás lo sepamos. Incluso podemos hacer otro vídeo con tu gameplay si me lo mandas Y ahora, antes de poner una partida sin interrupciones Pero sin pasarme el nivel porque es muy largo y casi me mareo Aprovecho para pediros que le deis una suscribida al canal, un like o lo que queráis Porque han sido horas y horas de juego y montando el vídeo ha sido muy difícil Y ahora sí, vamos a ver esa partida Thank um. you. por ver el vídeo. Recuerden que hay más análisis de juegos en el canal y comenten algo. Comenten. Chao y hasta la próxima.